Queridos todos, estoy felicísima porque José Carlos Guisa es de alguna manera, eh, si bien yo creo que somos de la misma quinta, pero me pasa mucho con gente de mi misma quinta, es un maestro para mí, un gran, gran maestro, porque seguimos una línea muy similar. Él, eh, de, eh, partiendo con Perú, pero extendiéndose a Hispanoamérica, ha hecho una suerte de, de historiografía de la lexicografía hispanoamericana, que era algo que había que hacer hace muchísimo tiempo atrás. De hecho, el maestro de, de José Carlos Werner, parte de la, de, la, de la escuela de Augsburgo, la escuela lexicográfica que vino a revolucionar el quehacer lexicográfico en, en Hispanoamérica, insistía, en ello, y, y Hensch también, que hay que volver a las monografías, hay que leerse los diccionarios, hay que analizarlo, y, y José Carlos desde la Argentina estaba haciendo algo muy similar a, a, a Daniela Lauría, desde, o sea, de, José Carlos desde Perú, a, a, a, estaba haciendo algo muy similar eh, con Daniela Lauría desde la Argentina, otra maestrísima mía, eh, y claro, yo haciendo lo mío propio con, con la lexicografía chilena, que ya algo estaba haciendo también y muy avanzado y de una manera muy interesante, muy revolucionaria, Darío Rojas, colega mío, a quien yo admiro mucho. Bueno, empiezan a unirse estos vasos comunicantes. Y mucho trabajo de José Carlos, como le comentaba al principio, eh, ha sido de alguna manera una fuente de inspiración para mi propio trabajo de tesis doctoral. Por eso siempre digo que está ahí el, el, el presente y lo leo mucho. Eh, y nada, lo que nos va a ofrecer justamente hoy en, en, en nuestra décima sesión tiene que ver justamente con la lexicografía hispanoamericana y el estudio histórico del léxico. José Carlos, peruano, pero peruano-alemán, porque lleva muchísimo tiempo en, en, en Alemania, de hecho es, es, es profesor de lingüística hispánica, cultura latinoamericana y español como segunda eh, lengua en, en la Universidad de Johannes Gutenberg, en Mainz, Men en, en Alemania, y nada, está acá trasnochando conmigo <risa> para hablar de algo que nos apasiona que es la lexicografía hispanoamericana y la lexicología histórica. Así que querido José Carlos, adelante, el micrófono es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias Soledad por la, por la presentación, que bueno, me abruma como siempre hay que decir. Y tengo que decir también que a mí me ayudó mucho, eh, eh, a, y reconozco como un maestro colaborador a, a Darío Rojas, que es mucho menor que yo, pero bueno, él, lo digo porque es chileno y ustedes, la mayoría de ustedes lo conocerá. Eh, pues a través de él también he aprendido bastantes cosas ¿no? Y a través de lo que ha, ha trabajado Sole y lo que hace Daniela De alguna manera hemos formado una, una escuela en, sobre este, este tema de lexicografía hispanoamericana Bien, eh, voy a comenzar porque eh, he preparado en realidad un PowerPoint bastante largo Pero cuando me tengas que cortar, córtame directamente Sole Voy a poner de todas maneras el, el, es el reloj Bien, y voy a compartir la pantalla yo no, no estoy muy familiarizado con el Zoom, así que si hago algo malo me avisan. Yo eh, te voy diciendo. Sí. Aprietas compartir pantalla y va a aparecer tu... Ahí estás. Ahí está, perfecto, ¿no? Ahora le tengo que dar a, a esto de aquí. Ahora ya está, ¿sí, no? Ahí está, perfecto. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar. En realidad, como ha dicho eh, Soledad, Soledad, yo me he dedicado... Eh, bueno, a varias cosas dentro de la lexicografía, también a la lexicografía teórica, pero eh, también a la historiografía, ¿no? De eso quiero hablar ahora, eh, de la historia de la lexicografía hispanoamericana, y eh, quiero plantear aquí una de las varias eh, cuestiones que me interesan al tratar la historiografía. Le he planteado como una pregunta en realidad, pero es prácticamente una hipótesis o una tesis en realidad. Eh, si somos directos, ¿no? Y lo que, de lo que quiero hablar ahora es eh, ¿qué, impr qué impronta ha dejado la lexicografía hispanoamericana tanto en el estudio general del léxico americano como en su estudio histórico, ¿vale? Y como digo, es una pregunta, pero en realidad es, es una tesis que planteo y que pienso argumentar, en realidad es también un trabajo eh, a medio camino, todavía estoy eh, reflexionando mucho sobre el tema, eh, pero en, en realidad, en el fondo, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Yo lo que, a lo que me estoy refiriendo aquí, esa, esa idea que tenemos todos el ismo del istmo, por ejemplo, el americanismo, el peronismo, el chilenismo, eh, que en realidad viene de cuestiones lexicográficas, eso ha impregnado también el estudio lex, el lexicológico, o lo, como yo prefiero llamarlo, el estudio histórico del léxico, y no solamente el estudio histórico, sino el estudio general del léxico, ¿no? Siempre todos estamos enfocados eh, de alguna manera a ver ese ismo en el léxico hispanamericano. Entonces, lo que yo intento eh, dilucidar desde un punto de vista historiográfico, descriptivo, es de qué manera esa, esa actitud que tenemos los investigadores, que se tiene en la investigación, que ya se está superando naturalmente en esta época, pero me gustaría ver de qué manera esa, eso ha, se ha desarrollado a través del tiempo, no de dónde viene ese, esa actitud diferencial o esa atención tan central que tenemos nosotros en el Istmo, ¿no?, en el Istmo de Hispanoamérica. Esa es la cuestión central y, naturalmente, eso significa acercarse a la historia de la lexicografía hispanoamericana. Y, en general, eh, quiero dar aquí algunas ideas eh, sobre el estudio de la historia de la lexicografía hispanoamericana. Eh, en primer lugar, quiero hablar del estatus, bueno, no quiero hablar directamente, sino mencionar el estatus de la práctica lexicográfica y de las obras lexicográficas como objeto de estudio. Eh, yo pienso que son un objeto de estudio eh, eh, diferente a los demás, ¿no? que, hay que, que tiene una especificidad importante, y además algo que me interesa mucho más eh, son artefactos culturales, ¿no? no solamente son productos lingüísticos en sí mismo, que es lo que a los lingüistas nos, nos interesa en primer lugar, claro, pero también, sobre todo, y sobre todo son artefactos culturales, ¿no? y podemos hacer eh, podemos decir que la práctica lexicográfica en Hispanoamérica es parte de nuestra historia cultural ¿no? Cuando insertamos, integramos este estudio dentro de una historia cultural más larga podremos ver... Eh, eh, nos va a servir mucho más eh, el estudio de esta, de esta lexicografía ¿no? Y también, no solamente eh, en general, sino también particularmente hay una historia, o debe haber una historia de las transformaciones de los conceptos lexicográficos que es decir, cómo se ha ido desarrollando la idea de hacer diccionarios o de registrar en diccionarios el léxico americano a través del tiempo. ¿no? Los lexicógrafos actuales no pensamos lo mismo que aquellos del siglo XIX, por ejemplo. ¿no? De qué manera se ha ido cambiando esto y por qué. ¿no? Y esta historia es, es parte de la historia de las ideas de, de Latinoamérica. ¿no? Y, es una, y lo último que quiero decir es que hay una cierta especificidad de esta historia dentro de las historias de las ideas general de, de Latinoamérica. Por ejemplo, eh, por ejemplo la, las típicas ideas de independencia eh, en el siglo XIX, independencia, independencia política, independencia administrativas, administrativa, no van de la mano de las ideas lexicográficas, por ejemplo. ¿no? De, ahí hay un divorcio claro. ¿no? Entonces, a eso me refiero yo con la especificidad de esta historia de los... De esta historia lexicográfica ¿no? eh, Bueno, eso quería decir como punto de partida Y volviendo a mi pregunta, a mi tesis central eh, Esta más o menos sería la, la respuesta ¿no? La época de los orígenes de la lexicografía hispanoamericana Y el siglo XIX Han marcado con fuego toda la historia de la lexicografía ¿no? Eso es lo que quiero decir No ha habido, en realidad eh, lo vamos a ver después eh, No ha habido eh, grandes cambios en, los, en el último siglo, eh, a pesar de muchos intentos que se hayan hecho, ¿no? Entonces, eh, esta diferencialidad, esta atención al ismo, esta centralidad del ismo, es, es, eh, tiene un, un papel central, no solo en la historia de la lexicografía, como voy a, vamos a ver, sino también en la historia del estudio del léxico y del estudio histórico del léxico americano. Muy bien. Entonces, eh, voy a partir del presente y eh, eh, quiero hablar de eh, la vitalidad actual de la lexicografía diferencial hispanoamericana. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que en los últimos años, en la última década, se han ido publicando varios diccionarios de ismos, ¿no? Conocemos ya todos el diccionario de americanismos, el de mexicanismos, eh, de la academia del 2010, el de peruanismos, que también es de la Academia Peruana de la Lengua. Y el diccionario de colombianismo que se publicó en el Instituto Juárez y Cuervo hace un par de años. Y hay otros más de ismos en el sentido clásico del término, ¿no? El diccionario de ismos eh, diferencial. Eh, me parece importante hablar de, de esta vitalidad actual de la lexigrafía diferencial porque precisamente en muchos ámbitos científicos, en muchas eh, escuelas, digamos, de investigación, en, unas, en muchas líneas de investigación, eh, más bien se, dice, se piensa lo contrario y se dice lo contrario y se, se intenta luchar contra esta lexicografía diferencial, pero de alguna manera esta lexicografía diferencial pervive en nuestros países. ¿no? Eso también es parte de, de, de esta famosa política lingüística panhispánica que en Latinoamérica ha calado bastante. ¿no? Ese es un, un estudio de la, de la glotopolítica, que es un, una línea de investigación también muy activa, eh, actualmente, a eso yo no me voy a referir directamente, pero qu quiero dejar claro también que esta vitalidad actual de la lexicografía diferencial tiene muchísimo que ver con esa política lingüística panhispánica impuesta desde España, ¿no? impuesta desde el Cervantes, impuesta desde la academia, etcétera, Que también tiene una contraparte muy fértil en América, ¿no? el, las academias americanas, las correspondientes, son bastante eh, abiertas a esta política lingüística panhispánica. ¿no? Muy bien, eh, dije también que había otras, otro tipo de lexicografía actual, le he puesto entre comillas, ¿no? la otra lexicografía hispanoamericana actual, que eh, es bastante diferente a aquella diferencial eh, que tiene tanta vitalidad, como vemos. ¿no? Me refiero sobre todo a la lexicografía integral de Lara, que seguramente ustedes ya conocen, y a la lexicografía diferencial pero contrastiva, que es otra cosa en realidad, no es una lexicografía diferencial de ismos, sino es una lexicografía diferencial contrastiva, eso significa otra cosa, es otro tipo de obra, eh, que es la que, en la que yo participé en un proyecto de investigación en el que yo trabajé con el profesor Bernal que ha mencionado Soledad, eh, pero quiero decir que estas, digamos, es, son formas de hacer lexicografía, más modernas, más sistemáticas, con una base teórica más fuerte, eh, y también han calado de alguna manera en, en, en, la, en, en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, ya hay un diccionario integral, no de México, sino de Argentina, y el diccionario de español ecuatoriano, que salió en el 2016, del español ecuatoriano, eh, es también, sigue también las líneas, las normativas del... Eh, de este proyecto de lexicografía diferencial contrastiva de Alemania entonces también este estos dos tipos de lexicografía digamos que son actuales no y sin embargo la lexicografía diferencial sigue siendo mucho más vital no eso al, quiero que vean esa diferencia no eh, eh, yo naturalmente eh, si ya se habrán dado cuenta ahora soy un crítico de aquella lexicografía diferencial y me interesa más una lexicografía integral al estilo de Lara o una lexicografía contrastiva al estilo de Berna, eh, pero los hechos nos demuestran que la otra, esta lexicografía diferencial eh, continúa siendo fuerte. ¿no? Entonces, habría que preguntarse por qué pervive este impronto diferencial, ¿no? por qué estamos tan acostumbrados nosotros a esta lexicografía, por qué exigimos esta lexicografía, por qué siempre queremos un diccionario de chilenismos, un diccionario de peronismos, un diccionario de de mexicanismos o un diccionario de americanismos, ¿no? No solo que lo exigimos y, lo ha, y, y la academia, las academias o instituciones eh, semejantes eh, elaboran ese tipo de obras, sino que también se convierten, tienen un gran valor simbólico para nosotros, ¿no? Se convierten en obras con un valor simbólico bastante alto, ¿no? Entonces, esta pregunta me parece importante, ¿no? ¿Por qué en nuestra lexicografía pervive esta impronta diferencial. Y como vamos a ver después, no solo en nuestra lexicografía, sino en nuestra manera de acercarnos al estudio del léxico, ¿no? Y al estudio histórico del léxico eh, americano. Muy bien, entonces me parece que la respuesta a esta pregunta, ¿por qué pervive esa impronta diferencial? Es naturalmente una respuesta historiográfica, ¿no? Entonces hay que acercarse a la historia y la lexicografía hispanoamericana. La respuesta ya la ya la dije hace un momento, ¿no? porque ha, ha, ha habido épocas en la historia de la lexicografía nuestra en que, eh, que han marcado con fuego el, el, eh, toda la historia posterior, ¿no? sobre todo los orígenes y, eh, y también en el siglo XIX, ¿no? a eso vamos a ir ahora. Muy bien, entonces yo he dividido, en, yo tengo una historia de la lexicografía panamericana y la he dividido en cinco, en cinco etapas, eh, una larga prehistoria, lo vamos a ver todo ahora, la obra lexicográfica de Esteban Pichardo, la lexicografía de provincialismo, que es nuestro siglo XIX, la lexicografía del siglo XX y la hispanoamericana moderna, que sería aquella diferencial contrastiva e integral de la que he hablado. ¿no? En realidad esta, este último punto no nos interesa mucho, eh, pero sí los anteriores. ¿no? Vamos a hacer un rápido repaso de esa, de esa historia de la lexicografía hispanoamericana, eh, con una larga prehistoria, me refiero a eh, glosarios, y, glosarios y glosas que se escribían en, en los primeros momentos del contacto de la llegada del español a América, eh, y también en el momento en que se escribían, se empezaban a elaborar textos, ¿no? Eh, ahí en, eh, eh, empiezan a aparecer algo que yo he llamado brotes lexicográficos, ¿no? Eh, por ejemplo, uno, una forma de estos brotes lexicográficos eran los glosarios. Se escribía un texto en, en los primeros siglos de la presencia española en América y al final de estos textos se, pe se ponían pequeños glosarios para explicar aquellas palabras que un lector no, re no relacionado, eh, no familiarizado con América eh, pudiera entender, ¿no? para entender aquellas palabras que aparecen en el texto que eh, son digamos, puramente americanas. ¿no? A eso le llamo yo eh, brotes lexicográficos, no solamente en glosarios, sino incluso antes hay, hay, hay glosas dentro de los textos. Pensemos, por ejemplo, el ejemplo precioso es el de, los, eh, de las crónicas. ¿no? En las crónicas siempre uh, que aparecía una palabra usual en América o eh, típicamente relacionada con aspectos americanos, se explicaba en el mismo texto a qué se estaban refiriendo, no, no sé si conocen el caso de piña, por ejemplo, ¿no? cuando eh, el, la fruta americana, eh, que no tiene nombre, que no, los españoles no conocían un nombre, cogen la palabra de pi, piña para eh, nombrar esa nueva cosa americana, entonces cada vez que aparecen en los textos, ese es un ejemplo típico de esto, es eh, piña, que así vamos a llamar a esta fruta porque es por su parecido, ¿no? Entonces, ese tipo de explicación también se pueden llamar brotes lexicográficos, ¿no? Eso es muy común en los primeros textos eh, y es lo que, ocurre, lo que he puesto aquí, ¿no? Es, se nombra una realidad específica, se usa un nombre y se explica esa realidad específica, o se define esa realidad específica, ese nombre, ¿no? Se explica y se define el nombre. Ahora, ¿qué nombres se usaban? Eh, como seguramente ya, ya saben ustedes, hay, siempre había dos tipos, ¿no? O se usaba un indigenismo, o se usaba una, una, una palabra del español que eh, tomaba otro, o, un nuevo sentido, en, o un nuevo referente en América, ¿no? Esos son los exotismos o palabras patrimoniales, ¿no? Entonces, estos brotes lexicográficos son bastante comunes y el, digamos que el, eso lo podemos ver ya puesto en, en papel, en un vocabulario de las voces provinciales de la América, que es, digamos, el primer, la primera obra lexicográfica que reúne eh, palabras típicas o relacionadas típicamente con la realidad americana. ¿no? Es de Antonio Alcedo, bueno, se me, creo que me he puesto el nombre, pero es de, del siglo XVIII, y esta es la historiografía eh, está de acuerdo en decir que ese es, digamos, el primer vocabulario que hace eso, ¿no? que lo pone ya en un, a una obra eh, lexicográfica. Dense cuenta la diferencia, ¿no? Antes hablábamos solo de brotes lexicográficos, de glosarios pequeños o de glosas en los textos o de explicaciones integradas en los textos, pero eh, esta, esta obra es diferente. Esto ya es, un, ya es digamos, una obra, un vocabulario expresamente hecho para, para, como una obra lexicográfica, no expresamente hecha como una obra lexicográfica. Aquí, naturalmente, hay un interés enciclopédico muy alto, ¿no? eh, eh, igual que en, la, en, en los brotes lexicográficos, no son importantes las realidades eh, naturales de América, por ejemplo, como el caso de Piña que he mencionado, eh, eh, en ese sentido es claramente una obra eh, enciclopédica, y tiene incluso mucha. Eh, eh, esto que después conoceremos en la ilustración, ¿no? Esta necesidad de conocer la realidad, ¿no? Está familiarizado con eso. Lo que no hay, sí que aparece, pero hay muy poquito en, este, en esta primera obra, es la diferencialidad, es decir, esa, eh, esa costumbre que después se hará muy conocida en la, en, en posteriormente, de. A, Poner una palabra que se usa en América y decir cómo es esa palabra en español, o al revés, ¿no? ¿Qué, ¿Qué palabra en español se usa cuando se usa la otra palabra en América, no? Eso es lo que, ese contraste, esa diferencialidad en, este, en esta primera obra no existe, ¿no? Eh, o es mínima, hay dos o tres entradas en que sí se hace eso, ¿no? Eh, por ejemplo, con Arteza, si usan las palabras eh, que... Eh, eh, que sería como un balde, no, un cubo, como se dice ahora en España, eh, sí que aparece la palabra indígena y se dice simplemente, esto en España se dice arteza, ¿no? esa es una, una, eh, un, un, una indicación diferencial. ¿no? Pero eso hay poco aquí, no, aquí el interés es puramente enciclopédico. Y en esta larga prehistoria también hay que hablar de la lexicografía misionera, que no nos interesa directamente porque es una eh, lexicografía bilingüe con las lenguas indígenas que tenían como objetivo, esta lexicografía tenía como objetivo ofrecer materiales para la evangelización ¿no? Eh, son diccionarios bilingües eh, en, desde casi el principio de la presencia española en América y aquí les dejo el libro de Esther Hernández que es prácticamente el catálogo de todas es, este tipo de obras, eh, se escribieron, se elaboraron muchísimas obras eh, lexicográficas bilingües con el español eh, con el objetivo de eh, Evangelizar, ¿no? Y no solo diccionarios o glosarios, sino también eh, gramáticas, ¿no? Ese es todo un campo diferente. Eso también es lexicografía, eh, pero no es exactamente una lexicografía monolingüe, que es a la que nosotros nos estamos refiriendo, ¿no? Muy bien, este es otro tema, pero es un tema súper interesante, es bastante interesante, y este libro se lo recomiendo, ¿no? También aquí la profesora Hernández eh, ¿no? eh, ofrece eh, también algunas ideas, algunas perspectivas sobre. La historia de la lexicografía en Hispanoamérica. Muy bien. Y después pasamos a Pichardo, ya avanzamos un siglo. El de Pichardo es un caso eh, especial, eh, porque es el primero que escribe un diccionario, ya diccionario directamente, no es un vocabulario, sino es un diccionario. Usa la palabra provincial y se refiere directamente a, una, eh, a un lugar, ¿no? El diccionario provincial de voces cubanas. El primer, la primera edición que escribió Pichardo fue en 1836, ¿vale? Eh, eh, después Pichardo, a lo largo de los años, reelaboró su diccionario y presentó, eh, fue cambiando también el título, ¿no? Por ejemplo, en 1849 ya no lo llamó, eh, añadió el casi razonado, eh, seguramente ustedes saben por qué se dice casi razonado, es claramente una, un guiño, digamos, a la ilustración, ¿no? al enciclopedismo de la Ilustración, este Diccionario de Pichardo era una obra ilustrada, ¿no? era una obra enciclopédica hija de la Ilustración. ¿no? Y, y después quiero que vean eh, en la tercera edición y la última edición donde ya eh, integra no solamente eh, estas voces cubanas, sino frases cubanas. ¿vale? Eso es interesante, ¿por qué? En primer lugar, porque... El, el, en la primera edición, este diccionario tenía ese interés enciclopédico de la ilustración que, que hemos dicho, pero hacia el final deja de, hacer, de centrarse en el enciclopédico para centrarse en el habla cubana y en el habla cubana en relación con el habla de la metrópoli, es decir, la diferencialidad. ¿no? Entonces, por, por eso es que es importante esas frases cubanas, el añadido de frases cubanas nos damos cuenta de que Pichardo ya no le interesa, el, el, ya no tiene ese interés enciclopédico que era el inicial y que está comprobado y que se puede notar en, en, en la primera edición, sino que se preocupa más bien por distinguir el habla general cubana de la española, ¿no? Entonces ahí al final ya la diferencialidad de la que yo quiero hablar es la que empieza a aparecer, ¿no? Mientras que en el vocabulario de Alcedo esa diferencialidad era mínima, ¿no? Eh, Verna tiene, el, el, el, el, el profesor con el que yo hice el doctorado, tiene un artículo sobre esta obra, esta obra lexicográfica de Esteban Pichardo en la que eh, descubre esto y dice que, eh, esta, que Esteban Pichardo funciona como una bisagra que une dos paradigmas, ¿no? el paradigma enciclopédico ilustrado con el paradigma que vendrá después, que es el de eh, nuestra lexicografía provincialismo del siglo XIX que conocemos, ¿no? Eh, aquí he puesto una gran cantidad de obras lexicográficas del, dentro de esta serie de provincialismos, pero eh, los más, las obras más importantes aquí son Sorobabel Rodríguez, que está aquí, que bueno, ustedes lo conocerán muy bien, y el de Juan de Arona, que fue un poquito después, aunque Arona afirma que él empezó su obra antes de, de Sorobabel Rodríguez, ¿no? solo que la publicó después, eh, después de la guerra incluso, ¿no? Sorobald Rodríguez la publicó antes, mientras que Juan de Arona después, pero es prácticamente el, el, el, la misma, el mismo tipo de obra. Tienen conceptos diferentes, eh, pero es, son las obras paradigmáticas de esta lexicografía provincialismo. ¿no? Sobre Sorobald Rodríguez no voy a hablar, pero eh, les recomiendo leerlo, leer todo lo que ha escrito Darío Rojas sobre Sorval Rodríguez, que es eh, mejor que eso no van a encontrar. ¿no? Y, y yo más bien me dediqué a Juan de Arona, en la tesis doctoral, ¿no? Bien, esa lexicografía de provincialismos es la que, como he dicho al principio, marca con fuego toda nuestra lexicografía y llega hasta este siglo XXI, ¿no? ¿Qué características tenía esta lexicografía de provincialismos? Eh, sigue los modelos de Alcedo y Pichardo que hemos visto antes, sobre todo esto el, el, el interés enciclopédico, pero surge un nuevo paradigma que es el de, me refiero al de la diferencialidad, ¿no? Esto de marcar una gran diferencia, no solo entre España y el, el habla que se registraba en el diccionario, sino también marcaban una diferencia entre, por ejemplo, entre Sorobabel y Arona, hay una gran, un gran diálogo, ¿no? Arona comenta lo que dice Sorobabel, Sorobabel comenta lo que decía Arona, y ahí hay una gran conciencia de la diferencialidad, ¿no? En, en Chile se habla distinto del Perú, ¿no? Eh, eh, ese es el nuevo paradigma, ¿no? Este, este paradigma ya completamente diferencial. Eh, entonces, hay todavía enciclopedismo, pero ya nos estamos centrando en esta lexicografía, en el léxico usual. Lo que Pichardo más o menos había hecho a través de sus cuatro, de sus cuatro eh, ediciones, ya aquí está claro, ¿no? Aquí incluso es, el léxico usual es mayor, ¿no? Que el, que el puro enciclopedismo. Claro que el, el enciclopedismo, es decir, flora y fauna, y, etcétera, y realia, eh, incluso hasta hoy continúa siendo importante, ¿no? En nuestra lexicografía nos interesa a veces más eh, hablar de, estos, eh, de estas realidades específicas de América, ¿no? Cómo se llaman, cómo nombramos esta realidad, pero también aparece el léxico usual, ¿no? Entonces conviven estos dos tipos de intereses. Muy bien, eso por un lado, y por otro lado... Eh, tienen en común que eh, parten de una norma monocéntrica. ¿Qué significa eso? Que todos estos autores, toda esta lexicografía, eh, supone que existe una sola norma y esa norma es la, es la española, ¿no? La madrileña, la de la ex-metrópoli, ¿no? Eh, eso también es central en esta lexicografía. Y también imponen un nuevo estándar o una nueva, una, una nueva norma nacional, por ejemplo, no por ejemplo, sino que estos diccionarios parten de una, de una idea que he puesto aquí entre comillas. Por ejemplo, los chilenos, los peruanos, los mexicanos hablan así, o deberían hablar así. Entonces, estos diccionarios tienen una carga normativa, una carga, una carga estandarizadora, no y también lo hacen concretamente ¿no? en las estructuras de los artículos, se puede notar cómo es que en el fondo intentan establecer una norma nacional, un estándar nacional. ¿no? Aquí Darío Rojas tiene un artículo precioso sobre cómo hace esto sobre Abel Rodríguez, ¿no? que también les invito a, a leer. Eh, claro, y todo esto tiene que ver con la formación nacional, evidentemente, no, no podemos eh, ver estos diccionarios solamente como diccionarios, como obras de descripción lingüística autotélicas, no lo son, ¿no? no lo son ni pretenden serlo, eh, sino que son objetos culturales, son artefactos culturales que beben de la, del contexto de formación nacional y también participan activamente en esta formación nacional. ¿no? Entonces, estas son varias de las características. Aquí he puesto una, bueno, son ejemplos quizás, puedo pasar rápidamente estos temas para no, estos ejemplos para no eh, pasarme del tiempo, pero aquí, por ejemplo, en el prólogo de Arona, eh, se nota también en qué, de qué manera ya en esa misma época los autores eran conscientes de que participaban de una tradición de diccionarios de provincialismo, ¿no? eh, Y, eh, bueno, eso en cuanto a las dos, dos cuestiones primeras, y las últimas tres cuestiones tienen que ver directamente con eh, la época que a mí me interesa más, que es nuestro largo 19, ¿no? Entonces estos diccionarios... Eh, son producto de ese largo 19 que nosotros conocemos que bueno es naturalmente es un concepto robado de la historia no un largo 19 yo me quiero referir con eso a eh, el, antes del 19 la, desde las reformas borbónicas que significó esta reforma administrativa hasta bien entrado bien entrada la primera o la segunda década del siglo XX no entonces ese largo 19 que en realidad es es el, la larga época no solo de la independencia, sino de nuestra formación nacional, que eh, por lo menos en varios casos, empezando por el peruano, esa formación nacional no terminó sino hasta el, más allá de la mitad del 20, ¿no? Entonces, es, por eso para mí esta lexicografía es fundamental para entender la, toda la historia general de nuestra lexicografía, ¿no? Muy bien, aquí entonces ya tenemos que hablar del ismo, ¿no? Porque aquí es cuando empieza ya la idea de ismo en la lexicografía. Naturalmente... El, ya existía esa idea de que había eh, habían provincias, colonias de, de España o dentro de la misma España, en la península había provincias entonces se, registraban, se registraba el léxico de las provincias ¿no? lo que eh, podíamos llamar provincialismo ¿no? en realidad no se decía provincialismo directamente sino provincial, ¿no? un léxico provincial y que, de hecho, en, en autoridades podemos es, encontrar mucho léxico provincial registrado, ¿no? Hay un artículo de Aurora, eh, se me dio el nombre, ya no me acuerdo, este libro de las localizaciones en el diccionario de autoridades, pero bueno, es un artículo que eh, reúne, que hace un recuento de todos los el léxico provincial que aparece en autoridades, ¿no? Aurora Salvador, eh, Salvador quizás Claro que sí, pero gracias Aurora Salvador ¿no? eh, Pero bueno, ahí no en, en la autoridad es claro que no hay una marca que dice eh, Provincialismo ¿no? Eso no existe todavía ¿no? Esa palabra no se usa De hecho parece ser que Antonio Alcedo Alcedo, el que hemos visto hace un momento Fue el primero que utilizó para América La palabra provincial ¿no? Pero hay que distinguir naturalmente de provin Provincial de provincialismo ¿no? Con provincialismo ya nos estamos refiriendo Al léxico, ¿no? a unidades a, a palabras, ¿no?, que vienen de, de las provincias. Y ahí eh, eh, dice, me parece que lo he puesto aquí, sí, el mismo Arona, eh, él dice que ha, ha, cambió lo de provincialismo por peruanismo, que fue el primero el que usó el ismo, ¿no? Eso no se puede comprobar porque él dice que lo hizo en, un, en una obra que está perdida, eh, o bueno, quizás se puede encontrar, pero es muy difícil encontrarla, yo la he buscado pero no la he encontrado, eh, él dice que en 1861 ya había hablado de peruanismo y había dejado atrás, el, había dejado atrás el, el, la palabra provincialismo ¿no? Pero es cierto que en realidad eh, Sorobabel Rodríguez es el primero que, habla, que pone el ismo, ¿no? el chilenismo Y eh, ya Pichardo, si se acuerdan, había hablado de voces provinciales ¿no? Entonces, eh, que naturalmente esta idea de ismo viene desde, desde Alcedo, de Pichardo, zorobabel y Arona eh, y ya, ya se establece en el pleno siglo XIX, ¿no? Muy bien, eh, bueno, aquí simplemente les quiero mostrar que eh, el provincialismo aparece en Salvá, ¿no? Solamente en Salvá, en 1846, y es muy probable que el provincialismo lo haya dicho Salvá eh, porque, porque le dio a Pichardo, ¿no? Eh, salvá prácticamente, no sé cómo se dice en Chile, pero en, en otros lugares se dice fusiló a Pichardo, es decir, plagió sí. completamente a Pichardo, eh, le robó muchas entradas a la primera edición, después Pichardo se queja mucho de eso en la segunda edición, y es muy probable, yo, esto habría que comprobarlo, pero me parece que Salva es el primero que habla de provincialismo, porque ya está pensando en el diccionario de Pichardo, ¿no?, de voces provinciales, y dice que lo que registra Pichardo son provincialismos, ¿no? Eh, pero bueno, quiero decir con esto que solo en ese siglo es que aparece el uso de provincialismo o americanismo, en 1853, y... Eh, con ese sentido, ¿no? En ese sentido de uso de, de léxico de América, o de léxico provincial, y noten ahí que, creo, bueno, ahora tengo las pantallas ahí, pero creo que también habla de giros peculiares, ¿no? Giros, O sea, que no solamente habla de léxico, sino también de, quizás de frases o modismos, giros en general de, de, eh, de América, ¿no? Entonces, este es también un término eh, bastante nuevo, ¿no? Más o menos moderno, es la mitad del siglo, mediados del siglo XIX, ¿no? Otra cuestión de la, del ismo es que Arona, por lo menos, me parece que, que Sorbabel no lo hace directamente, pero Arona ya empieza a hacer eh, intentar definir qué cosa es un ismo, ¿no? Qué cosa es un peruanismo para él. Dice, son las voces no solo las que vienen del quecho, sino, tampoco las que vienen del, del español que se, que se transforman en, en el Perú, sino que también el eh, léxico del, del español que se refiere a realidades peruanas. Eh, bueno, no, no importa saber qué es exactamente para Arona el peronismo, pero lo que quiero decir es que ya existe esta conciencia de intentar definir qué es el ismo, ¿no? ¿A qué me refiero con ismo? Y aquí, además, es importante tener en cuenta que las primeras definiciones de ismo las hacen nuestros lexicógrafos como criterios para registrar el léxico. Es decir, yo digo que es un peronismo porque quiero decir. ¿Cuál es mi criterio para registrar esas palabras? ¿Entienden? Entonces, en realidad, la definición del ismo es una forma de, eh, es un criterio de registro, del léxico, y no es una definición eh, autotélica, como digo yo, ¿no? No es una, no es una definición de, de qué es el ismo por naturaleza, ¿no? O, no es una pregunta existencial sobre el ismo, ¿no? Sino que más bien es una definición pragmática, ¿Vale? que es lo que en el fondo habría que hacer siempre, ¿no? Y no hacer lo que después ocurre como vamos a ver. Bien, el siglo XX no es necesario hablar de, del siglo XX. ¿Qué pasó en el siglo XX? Se fosilizó toda esta tradición del léxico, de la lexicografía de provincialismos. ¿Qué quiero decir con fosilización de una tradición? Que todo esto de lo que hemos hablado, de la formación nacional o una lexicografía que... Eh, juega con la formación nacional, que participa en la formación nacional, que además viene de Alcedo y Pichardo, de que eh, eh, solidifica la idea de diferencial, diferencialidad, todo esto simplemente se repite en el siglo XX, eh, ya incluso más allá del siglo XIX, muchas cosas dejan de tener sentido en la lexicografía eh, si, la si la seguimos haciendo en el siglo XX, entonces, ya es una lexicografía fosilizada ¿no? lo que ocurre es esto de aquí aparecen cientos y cientos de obras de Istmo ¿no? en el siglo XX que repiten básicamente lo que hicieron Arona y eh, Sorobales Rodríguez en el siglo XIX ¿no? entonces en ese sentido esta época para nosotros no es interesante ¿no? bueno después en el siglo XX a finales del siglo XX y en, en este siglo XXI lo que tenemos es esta lo que habla dicho al principio, la lexicografía integral de Lara y la lexicografía diferencial contrastiva de Werner, y también esta, este mantenimiento de la vitalidad de la lexicografía diferencial a la que ya me he referido. ¿no? Bien, volviendo a la cuestión del Istmo, eh, resulta que esta cuestión lexicográfica, porque es claramente una cuestión lexicográfica, comienza a... Crecer, ¿no? Entonces, digamos que se hipertrofia, ¿no? El, el, el americanismo, el ismo, empieza a ser importante en, en la historia del español. Por ejemplo, este libro de Jesús Gutemer Borges es en realidad una muy buena historia de cómo el, ese, ese concepto de americanismo empieza a crecer, a hipertrofiarse y entrar, invadir, salir del campo lexicográfico e invadir el eh, invadirlo, digo así directamente, a ámbitos como la historia, el estudio de la historia del español o el estudio del léxico. Y aquí tengo, pongo un ejemplo de Hildebrand, que ya no solamente habla de peruanismo como una, las palabras, sino que habla de todo, todos los niveles de la lengua, ¿no? en fonética, en morfología, en sintaxis, todo aquello que sea, esté vigente en el Perú, pero excluido del español general, es un ismo, no es un peruanismo. ¿Vale? Eh, esto es del 69, es una, eh, eh, Hildebrand fue el discípulo de Montes de, de, de, de Colombia, y bueno, en Colombia también se hizo, eh, se, hubo una gran escuela lingüística, pero siempre partía de esta idea, ¿no? Que la, no solo la historia, sino el, el, la descripción del español americano... Eh, eh, se centra en estos ismos, ¿no? En estas diferencias del español general. Aquí hay que hacerse varias preguntas, ¿no? ¿Qué es el español general? ¿A qué nos referimos con el español general? ¿O qué es el... si nos centramos solamente en el léxico, ¿qué es el léxico del español general? No existe un léxico del español general, materialmente no existe. No podemos saber qué léxico se habla en todos los rincones donde se habla español. Entonces, ya desde ahí tenemos un problema si decimos un peruanismo... Es algo que solo se, una palabra que solo se usa en Perú y no en el español general, porque no conocemos el español general, no, no, no podemos registrarlo, no está registrado en, en realidad, ¿no? eh, Bien, pero aquí quiero apuntar más bien a cómo es que este ismo, este concepto de ismo, sale del ámbito lexicográfico y se incrusta en, la, en el estudio del español de América y en, el, en la historia del español, ¿no? Entonces, en este estado de cosas, merece la pena plantearse algunas cuestiones. Eh, ¿La lexicografía hispanoamericana está condenada a ser una lexicografía de ismos? Parece, ¿no? Porque ahora, después de que hemos tenido una gran época con la lexicografía integral de Lara y con la lexicografía contrastiva de Berna, renace la lexicografía diferencial de peronismo, mexicanismo, americanismo. Eh, para esta pregunta, Lara tiene una buena respuesta en Lara 1990, ¿no? Tiene las dimensiones de la lexicografía... Eh, Lara está en contra, naturalmente, de estos ismos. No podemos dedicarnos a hacer una lexicografía de ismos que complemente o quiera complementar la lexicografía de la academia. ¿no? Bueno, esa pregunta hay que planteársela. Otra pregunta sería, ¿el estudio del español de América está condenado a hacer un estudio de ismos? Eh, aquí la respuesta la tiene la, la llamada lingüística de las variedades, ¿no? Que la lingüística de las variedades, que es ahora, digamos, la lingüística eh, más usual... Que, tiene, que ha nacido en Alemania, con, con Kavate por ejemplo, con Koch, con Osterreicher, nombres que seguramente ustedes ya han escuchado, eh, que eh, eh, evita pensar en la lengua como solo un constructo, una unidad, ¿no? y que eh, existen eh, si nos apartamos de esa unidad o no podemos concebir mayor lengua que aquella que tenemos como unidad. ¿no? La lingüística y la variedad es más bien eh, asume que la lengua es un conjunto de variedades, ¿no? Que, que pues, tenemos que estudiarlas así, ¿no? Entonces, a, si, a partí, si partimos de la lingüística de las variedades, ya no se sostiene estas, estas ideas que Hildebrand había puesto aquí, ¿no? Esta de, de qué cosa es un peruanismo en los niveles de la lengua, ¿no? Sino más bien habría que describir las diferentes variedades, ¿no? Muy bien, y la última pregunta dentro de esta es si el estudio histórico del léxico en la español américa de América está condenado a hacer un estudio de ismos. Esa es una pregunta que también nos tenemos que plantear. Eh, hay, por ejemplo, términos como la de dialectalización del ismo, del léxico, perdón, o la americanización del léxico, que me parece que son términos muy poco felices, ¿no? Porque ahí más bien el centro de, esa, de ese estudio es de qué manera un léxico español se ha vuelto diferencial. Entonces estamos volviendo sobre el mismo tema. Quizás, bueno, en algunos casos el, el problema solo es el concepto, porque detrás de esos conceptos hay estudios que en realidad no dicen, no se refieren a la diferencialidad propiamente, sino que eh, hacen otro tipo de estudio, pero yo me refiero solo al, al nombre, ¿no? Llamar un estudio del, del, del histórico, el léxico, del español de América, como una dialectalización, una americanización, me parece bastante reduccionista, ¿no? Quizás mejor sería hablar de procesos de formación de comunidades de habla y de sus variedades. ¿no? Entonces, ¿en qué, ¿de qué manera esas comunidades de habla eh, eh, se van formando y van formando su eh, vocabulario, el manejo de su léxico, de, y también quizás eh, eh, la sintaxis o las estructuras nuevas que surgen, o las estructuras salientes, ¿no? las que surgen. Eh, en estos procesos, entonces me parece que hay que hacer una gran diferencia ¿no? que en el estudio histórico del léxico no queremos ver de qué manera somos diferentes ¿no? porque la diferencialidad no puede o de qué manera nos hemos vuelto diferentes sino que es mejor ver cómo se han ido formando estas comunidades de habla y cómo se han ido formando estas variedades ¿no? y naturalmente esa es una respuesta esa es una cuestión teórica ¿no? tenemos que partir eh, de teoría bueno, eh, me quedan cinco minutos, ¿no, Sole? Tú me has dicho 45. Eh. Claro, claro, pero si te quieres alargar un poquito más no hay problema. La, la clase en rigor termina a las y media, pero si quieres también podemos hacer ahí una sección de, pregunta, sesión de preguntas, debate, pero tú dale nomás. Vale, voy, voy a ver, quizás en un cuarto de hora termino, rapidito. Maravilloso. El, entonces, eh, decía que habría también, esto habría que ver la parte teórica, ¿no? Cómo estudiamos la historia del español de América, ¿no? Digamos, esto es lo clásico, ¿no? Bueno, esto es no, lo que quería, no es lo que quería poner, ah, no, aquí está, eso es lo que quería poner. Eh, bueno, esto lo conocemos todos, ¿no? El proceso de iniciación, la estandarización, la impronta andaluza, el mantenimiento de elementos, los llamados arcaísmos, mal llamados arcaísmos, el contacto con lenguas indígenas y los aportes de otras lenguas, eso es lo que normalmente, digamos, es un estudio clásico, ¿no? Eh, y hay mayor atención a épocas tempranas, ¿no? Eso ha ido cambiando, ¿no? Últimamente. Bueno, también ha habido, eh, dentro de este estudio clásico, se, nos centramos en los procesos de penetración de los indigenismos léxicos, procesos de transformaciones léxicas de base hispánica, y la, los procesos de formación de las estructuras producto del contacto, ¿no? Pero esto es... Y también los elementos que contribuyeron a estos procesos, ¿no? Ahí, sobre todo... Eh, nos estamos eh, centrando en un tipo de, eh, de formación, ¿no? Que es el español en contacto con otras lenguas, ¿no? eh, Todo esto, si, hablan de, si pensamos en la coineo, en los arcaísmos, eh, siempre estamos hablando del contacto, ¿no? eh, Muy bien, pero decía que esto es un estudio clásico, ¿no? Eh, pero ahora, desde el, de esta lingüística de las variedades, ya hablamos de una formación de la constelación variazonal, ¿no? De qué manera... Eh, las diferentes normas o variedades conviven en, en, en, el, en América o en todo el mundo hispanohablante, ya sabemos que no existe un solo español, sino que existen variedades, entonces hay que, hay que estudiar esa constelación variacional eh, también de forma diasistemática, ¿no? el dialecto, dia, dialectalmente, diafásicamente, estáticamente y también cómo se fue formando esta constelación y también as intentar un estudio histórico a partir de esta variación vía sistemática. ¿no? Esta más bien es, un, es, es, es, un, es una perspectiva más, más moderna de, lo, de todo lo anterior. ¿no? Esto es, ahí he puesto las bases teóricas que seguramente conocen también, la lingüística variacional, estos elementos de índole, índole concepcional de, de Koch y, y Osterreicher, las tradiciones discursivas también, la historicidad de los textos que me parece fundamental y también los estudios cognitivos del cambio léxico-semántico. Entonces, esta base teórica, que apoya lo anterior, eh, eh, tiene que ser distinta, o es distinta, es un paso más adelante, o varios pasos más adelante de todo el estudio clásico que he puesto al otro lado de la, de la diapositiva. ¿no? Entonces, en este estudio histórico del español de América, me parece que ya hablar de ismos, eh, por lo menos es... Eh, controvertido, ¿no? Controversial, es problemático, ¿no? Por lo menos es problemático. Eh, bueno, y esto es más bien, eh, todos estos nuevos estudios han llevado a diferentes publicaciones de trabajos, estudios históricos de la sintaxis, y edición de documentos, que digamos en la ola en la que estamos ahora, ¿no? Pero sobre todo, también quiero decir que esta ola teórica eh, está muy centrada en la sintaxis, ¿no? También en el español de España y en el español de América nos, se, nos hemos centrado mucho en la sintaxis, y más bien nuestro ámbito, que es el que nos interesa a nosotros, a Sole, a mí, eh, eh, todavía no, es, no está tan a la par que la, el estudio sintáctico, ¿no? estudio de la sintaxis. Eh, pero, de hecho, nuestro, digamos, gurú, eh, Ostraje, ya lo ha dicho, ¿no? en general también la investigación sistemática del léxico, de los textos de diversa índole concepción, concepcional, constituye un desideratum y una tarea urgente de la lingüística bresnal diacrónica y la historia de la lengua. ¿no? Esto lo dije en 2011, eh, bueno, me parece que todavía no hemos avanzado tanto, ¿no? pero en, en, en el ámbito léxico, ¿no? pero es una bonita eh, invitación del, de nuestro querido Osterraiga, no profesor Osterraeja, de centrarnos en el léxico, ¿no? pero este tipo de estudio, ¿no? de aquí, lo que yo más bien estoy haciendo una suplicando que suplicando que eh, dejemos esa perspectiva del istmo para hacer otro estudio histórico del léxico de España de América. Y también quiero decir, ese, esa perspectiva que tenemos del istmo, esa tensión tan fuerte que le ponemos al istmo, es producto de nuestra historia lexicográfica. ¿no? Eso, en pocas palabras, es lo que quiero decir con todo esto. ¿no? Muy bien, eh, creo que ya voy a terminar, pero bueno, el... El largo siglo XIX es mi... Bueno, de ahora en adelante solo tú me puedes cortar, porque ya he dicho lo que quería decir y ahora solo voy a hablar de, de, de cómo yo pienso aplicar todo lo anterior en mis propios trabajos. Yo me centro en el siglo XIX, ¿no? Porque partió de Arone, partió de esta lexicografía y quiero saber, quiero estudiar cómo... Quiero hacer un estudio histórico del léxico del siglo XIX. Eh, ¿Por qué es importante ese largo siglo XIX, del que hablamos hace un momento, donde apareció esta lexicografía de provincialismos? Porque hay eso que se llama la consolidación de normas. Aquí eh, quizás debí poner normas nacionales, pero no solo normas nacionales, también hay normas regionales. Eh, naturalmente eso viene desde atrás, ¿no? Hubo una reforma administrativa de, con, con los probones, eh, y después llegó la, la independencia, la formación nacional. Evidentemente estas normas no nacieron de pronto en 1820, ¿no? sino que ya todo eso viene de, desde atrás. Y eso cayó, digamos, desde un punto de vista histórico, esta reforma de Borbónica y después la independencia y la formación nacional, cayó sobre una historia que ya venía de atrás, que es la lengua trasplantada y el contacto. ¿no? Entonces eso da lugar a nuestro largo siglo XIX, por eso es bastante interesante estudiarlo. ¿no? Y no solo en la sintaxis, evidentemente en la las, las sintaxis... Hispanoamericana también es muy importante. De hecho, el, el perfecto, el, el, el, el, que no usemos el, tanto el perfecto, quizás tenga que ver con esto, ¿no? Pero yo me quiero centrar en el léxico, ¿no? Eh, eso hay que estudiarlo, ¿vale? Eh, y el, el, este siglo XIX también eh, es interesante porque ahí hay una, digamos, una exacerbación de la conciencia de la variación eh, en la incipiente de filología del español americano. Por ejemplo Sorobabel y Arona, ¿no? Ya se dan cuenta, hablamos diferente, ¿no? Todos sabemos somos parte de lo, tenemos la misma historia de colo, eh, colonial, la historia colonial, pero ya vamos notando que somos diferentes, ¿no? Que hay variedades, a eso me refiero, ¿no? Que existe variedades. Entonces estos diccionarios de provincialismos nos muestran ya esta variedad. Por eso es que es, es, es bastante interesante estudiarlo, ¿no? Y para hacer este tipo de estudio eh, tendríamos, tendríamos que preguntarnos con qué fuentes contamos, qué tipo de fuentes necesitamos, cómo nos enfrentamos a, a ellas. Y bueno, antes de que se me acabe el tiempo, eh, lo que quiero decir finalmente es que no... Eh, ¿En qué medida nuestros diccionarios del siglo XIX sirven como fuentes para este estudio del español de americano? ¿no? Y la respuesta, si se me acaba el tiempo, lo digo ya, eh, no, no, no sirven de mucho. No sirven de mucho, hay que mirarlas con cuidado. ¿no? Hay que hacer otra cosa que es, eh, bueno, esto lo hago ahora, ¿no? la evaluación, evaluación de las fuentes lexicográficas del siglo XIX y su uso. ¿no? ¿Sirven o no sirven? He puesto varios casos, ¿no? Eh, por ejemplo, el primer caso sería, eh, se, se, se confunde mucho estudiar, el, el estudio histórico del léxico, se confunde mucho con el estudio del léxico registrado en los diccionarios a lo largo del tiempo. Esas son dos cosas completamente diferentes, hay que tener mucho cuidado cuando nos enfrentamos a un diccionario como una fuente para el estudio histórico. Una cosa es lo que aparece registrado en el diccionario, y podemos hacer una historia de ese registro, pero lo que otra cosa es, es el estudio histórico del léxico, ¿no? que, que, que digamos, la realidad. No es la realidad, ciertamente, porque nunca vamos a ver esa realidad, no podemos volver al siglo XIX, pero no es lo que los diccionarios nos dicen. ¿no? Los diccionarios no nos dicen eso. La, lo, el léxico registrado en los diccionarios es otra historia, tienen su propia historia, ¿no? pero no es el estudio histórico del léxico. Que colabora, evidentemente, es, es, nos sirven como fuentes, evidentemente, pero no es la historia que nosotros buscamos. ¿no? Y otra, otro asunto sobre esto es que esos diccionarios del siglo XIX, esta lexicografía provincial, lo primero hay que pensar que son fuentes metalingüísticas, no son fuentes, digamos, directas. ¿no? Son fuentes que nos hablan de cómo... Se hablaba, ¿no? Entonces ahí tenemos el tamiz del lexicógrafo en el medio, y si el lexicógrafo era lo que era, que era, un, por lo menos en el caso peruano, un criollo eh, conservador, antiliberal y eh, eh, antirepublicano, entonces fuertemente estamos influenciados por esa mirada del lexicógrafo. Entonces, nuestro diccionario nuestro de peruanismo no puede ser una fuente directa, ¿no? Es una fuente metalingüística. Además, lo que encontramos hasta ahora, incluso en nuestra propia lexicografía actual, Encontramos una recopilación indiscriminada de léxicos. Si ustedes ven el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias, hay léxico que, que no se usa en muchos lugares y que incluso nos da información equivocada sobre el, lexic, el uso léxico actual, nos, nos, nos sabotea ¿no? este tipo de lexicografía del Istmo. Y también centrada en la peculiaridad léxica, que eso también eh, no, es algo, no es algo bueno, ¿no? tapamos, invisibilizamos todo el léxico usual del siglo XIX y sobresalen las peculiaridades, entre comillas, ¿no? Eso es también problemático en este tipo de fuentes lexicográficas. Y por último, el diletantismo, ¿no? en la información de asistemática, no nos dan información en muchos casos de eh, si se, eh, el, el uso, ¿no? Cómo es el uso eh, de la palabra, ¿no? Esto tiene, aquí tiene el profesor Chimamán, tiene un artículo muy bueno sobre el dilendantismo, ¿no? esta lexicografía que en pocas palabras no nos da información del uso, ¿no? solo nos da información de que esa palabra seguramente se usa, pero no cómo se usa, que es lo que nos interesa. ¿no? En el caso de Arona, eh, que es el que yo conozco, tenemos aquí quiero especificar tres eh, cuestiones problemáticas para usarlas como fuentes, ¿no? porque es una impronta casticista, Arona lo que hacía era... Eh, eh, todo, todo para él, el español peruano era un español castizo con un color peruano. ¿no? El tratamiento de los indigenismos, que va más o menos por lo mismo, para él Arona no existe, ni, bueno, estoy hablando de forma absoluta, pero no, naturalmente hay matices. Arona más bien invisibiliza los indigenismos. ¿no? Les pongo aquí una frase con la que, esta es la frase con la que cierra su diccionario Arona. El elemento corruptor criollo es el que figura en mayor proporción, y no el elemento indígena como pudiera creerse. Sírvanos de consuelo, porque al fin evolucionar dentro del mismo idioma es tal vez evolucionar el porvenir. No está diciendo más bien que la, esa impronta castiza es más importante que la impronta indígena, lo que ya es, eh, lo que es mentira ya en el pleno siglo XIX, en el Perú, eh, y además está diciendo que, que mejor que sea así, ¿no? Entonces cómo nos podemos fiar de una fuente metalingüística que parte de esta idea, ¿no? Y por último, la insuficiencia, insuficiencia en la información a la que me he referido antes con el diletantismo, y aquí vuelvo a nombrar a, a perdón, aquí, no, vuelvo a nombrar a Osterreija, que dice eh, que si conocemos una palabra, pero no tiene la marca vía sistemática, o sea, no nos dice cómo se usa, esa palabra es, in, es inutilizable, ¿no? Entonces, eh, no tenemos que pensar en qué palabras se usaban en, en el siglo XIX, qué palabras se usaban, o peor aún, qué palabras eran diferentes a las de España. Eso no es lo que necesitamos saber. No necesitamos buscar el primer testimonio, la historia, de las formas de la palabra. Lo que nosotros queremos ver es... Bueno, no sé si sale ahí, pero lo que quería decir, lo que nosotros queremos ver es cómo se usa esa palabra, en qué contexto se usan, en qué tipos de textos se usan, ¿Por qué no se usan en otros tipos de textos? ¿O cómo salta una palabra de un tipo de texto, de un tipo de discurso, a otro tipo de discurso? ¿Por qué eh, puede atravesar los discursos de determinada palabra? ¿Cómo es que o esas palabras, una palabra usual en el siglo XIX ha llegado hasta el siglo XXI? ¿A través de qué usos, de qué tipos? Eso es lo que nosotros necesitamos eh, saber en el estudio del léxico del siglo XIX. Lo que queremos ver es lograr ver eh, la, eh, esa realidad lingüística del siglo XIX Tenemos muy pocas formas de verla Quizás estos diccionarios Son un pequeña, una pequeña ventanita Para asomarnos a ese siglo XIX Pero hay que tener en cuenta Que esa ventanita que nos eh, ofrecen Estos lexicógrafos del XIX Es una ventanita con muchas trampas ¿no? hay, que tener, hay que ser cautelosos Para asomarnos a, a, a, a esa ventanita Muy bien, y por último la pregunta es Volvemos a esta diapositiva. ¿Qué tipo de fuentes necesitamos? No, eh, eh, no necesitamos directamente esta lexigrafía del 19. En general, yo incluso soy muy radical. Eh, yo creo que en la historia del léxico, en cualquier época, lo menos que hay que ver son los diccionarios, sino los corpus de documentos antiguos, cuya historicidad debe eh, ponerse en primer plano, ¿no? Y los corpus, ¿no? Entonces. Una forma renovada de estudiar históricamente el léxico americano es recopilación documental, ¿no? Información de un corpus multidimensional. Eso es lo que necesitamos, que no tenemos. Hay unos trabajos muy bonitos del profesor Ramírez Luengo, que ha hecho algo, está haciendo muchas buenas cosas en, con, con, con Centroamérica, por ejemplo, es de recopilar corpus, o también el Cordiam, que también es un, una base de datos muy buena y que va en este sentido, ¿no? O tam y también lo segundo que quiero decir es que las obras lexicográficas sirven de apoyo y complemento a las fuentes documentales, y ahí hay que, hacer una, hay que, hacer, hay que establecer una metodología, ¿no? que eso no existe todavía, cómo es que tenemos que hacer el estudio histórico del léxico americano. Hay un trabajo de Piero Costa, que es un estudiante de peruano, que está haciendo su doctorado en, en Italia, que ya está abriendo puertas en ese sentido, de qué manera las obras lexicográficas son un soporte al verdadero, a la verdadera investigación documental, ¿no? al corpus, al, al estudio de corpus. Bien, eso creo que es todo lo que quería decir. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, querido. Qué, qué maravilla. Porque fíjate que nos diste una clase maravillosa, eh, que yo creo que, que, que muchos de los... Eh, de los seminaristas en, en, en esta dinámica de seminario internacional que estamos armando, esta ya es la, la décima sesión, y ha sido una, una maravilla todo, la variedad, ¿no? lo, lo, la temática, pero fíjate que no se había tocado de una manera eh, eh, histórica, panorámica y tan didáctica, la, la, la, el estado de la cuestión de la lexicografía hispanoamericana. Existe una, una breve clase de, de, de lexicografía hispanoamericana, de hecho, yo doy un curso el próximo semestre, también en, en máster, que, que es de lexicología, pero me, trabajo mucho con, con lexicografía y quería armar una dinámica similar a esta. Eh, pero se tocan muchos de los aspectos que, que diste cuenta, José Carlos, entonces, eh, una maravilla, una maravilla. Me, eh, me apropio eh, del concepto brotes lexicográficos, lo encontré divino, divino. Eh, quien trabaja mucho esto, fíjate que siempre se me olvida el nombre, el maestrísimo de Antonio Corredor en, en Venezuela, eh, él usa otra... Otra concepción también que tiene que ver con, con esta lexicografía dentro de la literatura, de la literatura latinoamericana, ya no tanto en glosario. Él y Magdalena Coy trabajan mucho con eso. Eh, otro comentario que te, que te quería hacer, claro, lo clave que fue la figura de Salvás. Salva se adelantó a todos, fue el primero en, en, en acopiar en su diccionario, en... Eh, voces hispanoamericanas, y de hecho eh, fue el efecto salvá, eh, lo, lo, lo llaman el efecto salvá porque fue un efecto dominó, eh, al incorporar estas voces, que tú también bien lo dices, o sea, hubo mucho ahí de, de esta apropiación, ¿no? esta apropiación sin, sin mención, eh, que se ha hecho mucho, se ha hecho mucho, pero fue clave salvá para que la academia, de hecho, empezara a mirar a, a Hispanoamérica. Y luego ya lo último, que a mí es lo último, es lo que me flipa, y es lo que he venido trabajando desde la tesis, y lo último que he venido investigando y publicando, tiene que ver justamente... Con, con tu proyecto, si estamos, estamos paralelos, es muy interesante lo que, lo que pasa, sin ponernos de acuerdo, es justamente la lexicología eh, histórica, eh, y, y, y me interesa mucho todo, cada una de las observaciones que hiciste, porque son las mismas a las que yo llegué, justamente con otro diccionario, pero un diccionario de principios del siglo XX, que es el de... Manuel Antonio Román, claro, él empezó a redactarlo a finales del siglo XIX, pero lo fue publicando entre 1901 y 1918. Entonces, ¿qué sucede? Justamente lo que dices tú también. El diccionario es una suerte de punta del iceberg, una punta del iceberg que uno tiene que eh, agradecer en primer lugar, porque está ahí, son repertorios que nos ayudan mucho, son pistas, pero hay que ser muy cuidadoso con estas pistas, ¿no? Eh, y, y sobre todo también por la información que se dan, por, por, por, por, por la historia, ¿no? De, de, de cada uno de estos intelectuales, por cómo fueron acopiando estos diccionarios. Entonces, claro, eh, lo que yo digo, mi, mi, mi tesis en relación con, con la lexicología histórica es que al leer un diccionario, lees los diccionarios. Entonces, si Arona o qué sé yo, o García Casfalceta o Garzón, que yo soy fan de Garzón totalmente, que fue el tema de tesis doctoral de, de Dani Lauría, eh, no es solamente dedicarte a Garzón, sino es abrir el panorama e ir encontrando pistas, y no solo en el, en el siglo XIX, fíjate que, bueno, tú lo sabes bien, no. esto lo estoy comentando así como para el diálogo con, con el seminario, pero fue especialmente fructífero todo el siglo XX, hasta la década del 60, porque luego en el siglo XX hasta la década del 60, lo que viene es una suerte de, de, de, de parcelación, de restricción, entonces empiezan a publicarse innumerables vocabularios regionales, por ejemplo, léxico de la zona de Salta, de la zona de San Juan, léxico de Chiloé, eh, léxico de la zona oriental venezolana, léxico de la zona caribe colombiana, eh, y no paran, no paran. Y en ello, eh, y esto lo comento eh, sobre todo para todo aquel que le interese la, la lexicología histórica, fue clave que la Real Academia Española abriera hace poco sección diccionario histórico el fichero, hasta hace pocos años el fichero, tú tenías que ir a la Real Academia Española a pedir permiso eh, e investigar el fichero. ¿Qué hicieron ellos? Lo pusieron a disposición de todo el mundo. ¿Y, ¿Y por qué es tan importante? Porque era muy usual cuando un intelectual de Hispanoamérica publicaba el repertorio que fuera, eh, se enviaba uno a la Real Academia Española. Era una dinámica muy usual, son, son muy pocos los casos en que no se dio esa dinámica, porque por lo general, como bien decía José Carlos, el diálogo es siempre con una metrópoli, y esa una metrópoli, justamente Centro Norte de España, Madrid, Real Academia Española. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que la Real Academia Española tomara en cuenta estas observaciones, y estas observaciones luego se incorporaran, ¿no? o, o, se, o, o, o qué sé yo, se, se, se consideraran, sobre todo en la tradición manual. Y luego viene, el, el, hay un capítulo interesantísimo dentro de la historia de la lexicografía, con un compatriota de José Carlos, que fue justamente Palma, el afer Palma, no cuando Palma, como miembro correspondiente estando en España, en las sesiones de los jueves pide y elabora, redacta un listado importantísimo de voces que no fueron en, en su mayoría tomadas en cuenta por la Real Academia Española. Bueno, hay mucho para hablar en, en, en rigor, pero a lo que voy es eso, cuando lees un diccionario, lees diccionarios y como bien decías tú, no solamente diccionarios, hay que extenderse a todos los niveles de textualizaciones. Hoy por hoy hay muchos bancos en donde nos podemos... El, el, José Carlos mencionaba el, el Cordian, está el léxico hispanoamericano de Peter Boyd-Bowman, que sirve muchísimo, y luego la misma información que nos puede dar Internet, y luego el trabajo que podamos hacer de la mano con la tradición paleográfica, con la filología en los momentos de los orígenes, en la colonia, y ya luego lo que nos pueda dar la textualización en sí. Irse a encerrar a la Biblioteca Nacional, buscar archivos, qué sé yo. O sea, todo esto va, va de alguna manera alimentando este trabajo de la histórica, que de alguna manera, como bien decía José Carlos, da lo mismo que sea un aspecto diferencial o propio de, porque luego cuando vas desenredando la maraña, el, el, el, buscando la historia del léxico, llegas a cosas interesantísimas, como que la voz es originaria del León, eh, hay un, un, un, un, un tránsito con Canarias, o sea, ya al final el, el, el, el, el origen en sí, o tener que parcelar un, un, una voz, da lo mismo, al final es la, es la genética. Pero eso, quería dar la lata porque tú sabes que esto a mí me, me fascina, es mi, es mi tema, entonces estoy absolutamente... Engolosinada. Y aquí si ves, está todo el mundo emocionado, me encantó, dicen, excelente, excelente contenido, muchas gracias, excelente, ha sido un seminario interesante, muy interesante la, el abordaje. Eh, muchas gracias. Te, te, te agradecen muchísimo y, y quiero saber si hay alguien que quiere o, o tiene, quiere consultar algo, o tiene alguna pregunta que hacer. Hola José Luis. Estela. Hola, ¿qué tal? Un saludo, ¿verdad? Siempre. Entonces, José Luis, ¿podrías eh, comprimir y decirnos cuál es tu propuesta para estudiar el léxico? Diste pistas, ¿verdad? Pero ya tenés algo como fichado, marcado, ¿verdad? Entonces, como para el que quiere incursionar en, en esa área, ¿verdad? ¿Qué propones vos? Ahora estoy, ¿no? Sí, hola Estela, no te, había, no te había reconocido, pero ahora ya te reconozco, ¿dónde estás? Hace tiempo que no nos vemos. Eh, eh, eh, yo lo que he hecho es el, un trabajito con, hice un corpus de Cusco, y también esto quería conectarme con lo que decía Soledad, eh, los, el, el, el, ir a los archivos es una maravilla, porque en, en archivos regionales además, ¿no? Bueno, Cusco es una gran ciudad, tiene un archivo bastante, no es grande, de hecho el archivo mismo es un cuarto, pero tiene cosas interesantísimas. Entonces, eh, saqué de ahí un conjunto de eh, cartas escritas por unos estudiantes, por los padres de unos estudiantes que pedían beca en un, un, colegio, un colegio real del Cusco, el Cinciano del Cusco, que es un colegio es un, era muy, muy importante. Y lo que he hecho es, poner, es sentarme a leer esos, esos textos, un corpus de, de, de, creo que son 50 cartas. Eh, y a partir de, hace, de ahí hacer un estudio léxico, eh, centrándome en, en la misma época, salíamos de una dictadura muy larga, eh, en, a mediados del 1800, del, del 1800 eh, y en Cusco había también unos cambios históricos, cambios administrativos muy fuertes, entonces todo eso se nota en, los, en el léxico también, ¿no? Entonces, eh, lo que puedo hacer, lo que me gustaría hacer concretamente es, eh, cómo era el mundo léxico, digamos, en los usos léxicos de ese corpus. ¿no? Eso no lo he dicho yo tampoco ahora, en, en la, no, lo, no lo dije aquí en, en, al hablar, eh, pero claro, no, nunca vamos a ver esa realidad, no no podemos llegar al siglo XIX, sino que tenemos que ver cómo es nuestro corpus, yo diría más bien centrarnos en nuestro corpus, que es lo que normalmente hace la gente que, que hace estas cosas, en su corpus es su mundo, ¿no? entonces las soluciones las soluciones que encontremos, los, lo que, eh, las conclusiones a las que lleguemos, lo que veamos dentro de su corpus, siempre ocurre dentro de ese, de ese, de ese mundo del corpus, ¿no? Y eso es lo, ese es el objetivo, ¿no? Estoy trabajando, lo, bueno, lo empecé hace un tiempo, no lo he terminado, pero eh, cuestiones concretas así me gustaría hacer, ¿no? eh, Coger corpus, hacer una base teórica fuerte eh, y hacer trabajos en casos específicos, ¿no? Con corpus específicos Estupendo, qué maravilla, qué maravilla que, que, que empieza a moverse eso. Mira, acá eh, Mónica te pregunta, profesor José, ¿podrías explicarnos un poco más sobre la lexicografía diferencial? Claro, la lexicografía diferencial es, bueno, básica, digamos, ¿no? Es muy, o una definición muy básica sería eh, qué es lo diferente en nuestra habla de lo que se habla, eh, sobre todo en España, ¿no? ¿Qué cosas son diferentes, por ejemplo, qué sé yo? El, una típica palabra peruana, escalato, para desnudo, ¿no? Entonces, de hecho, la primera palabra que a mí se me ocurre para eso es escalato, ¿no? Entonces, un diccionario diferencial incluiría la palabra, de peruanismo, incluiría la palabra calato, y digamos la definición normalmente sería desnudo, ¿no? O bueno, se podría definir mejor, pero podría haber una definición sinonímica, ¿no? Eh, eso es lo que hace un diccionario diferencial, ¿no? Eh, ¿no? Los diccionarios diferenciales normalmente no dicen hacemos una distinción con el español de España, sino que dicen eh, con el español de general. Pero como dije, no hay un español general, no, no hay un libro donde esté eh, todo lo que sea, todas las palabras usuales en el español en todas las comunidades de habla del español, ¿no? Entonces, esa frase de lo que no se, lo que es diferente al español general es bastante problemática, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas de la, lexicografía, de la lexicografía diferencial Lo que se ha hecho normalmente es simplemente comparar con el habla de Madrid de, o de España O comparar, todavía, todavía peor, comparar con el diccionario académico ¿no? Entonces las palabras que se usan en un cierto lugar pero no están en el diccionario académico Entonces van al diccionario diferencial de peronismo, por ejemplo Eso sería un, la lexicografía diferencial, ¿no? ¿Se entiende, no? O, o, Sí, no, se entiende muy bien. Claro, que se opone también la lexicografía diferencial, se opone a la integral, que la claro. integral también hay que tirar eh, por ahí, ¿no? La integral es eh, todo el léxico que se utiliza en determinada zona. Sí. Por lo general, la zona coincide con los límites eh, eh, geopolíticos de, de un país. Por ejemplo, todo, todo lo que se use en, en Perú es una lexicografía integral, tanto calato como agua, ¿no? Exactamente, es lo que eh, decía, por ejemplo, palabras como mesa, ¿no? Incluso exacto. nosotros mismos, hispanohablantes americanos, quizás nos suena un poco raro hacer nosotros un diccionario que incluya la palabra mesa, ¿no? Pero precisamente esos límites hay que romper, ¿no? Los rompía Luis Fernando Lara, ¿no? Claro, ¿por qué no? ¿no? Porque tenemos que hacer un diccionario de, de, de las palabras que usamos, y mesa es una palabra, mesa, agua, té, qué sé yo, esas palabras que son las palabras todo. que usamos, ¿no? Claro, que tengamos ese, ese depósito. Por ejemplo, lo, lo hace la tradición anglosajona, lo hizo la tradición eh, portuguesa con el Aurelio, ¿no? eh, claro. el American Heritage en Estados Unidos. Si se dan cuenta, la tradición eh, hispanoamericana eh, tiende a mirar hacia un diccionario integral, que es un diccionario integral bastante híbrido, que es el de la Real Academia Española, siendo que... Eh, cada eh, zona podría tener su propio diccionario integral. Entonces, claro, ¿cuál es la tendencia como para, para rematarle a Mónica? Eh, se suele oponer el, al diccionario integral el diferencial, y el diferencial es el que incluye las voces, solamente las voces particulares de una zona. Pero eso también es un poco opaco, como bien decía también claro. José Carlos, porque ¿qué es realmente? Quizás, por ejemplo, hablabas de calato, calato se usa en el extremo norte de Chile, y es maravilloso habría que ver si eso ya viene como un sustrato cuando el par gran parte del norte de Chile deja de ser peruano o por con un contacto a posteriori eso por claro. ejemplo sería un, un, un interesante trabajo como yo me, me viví me crié prácticamente en el norte de Chile en Iquique se hablaba de andar calato <risa> de claro. como andar desnudo ¿Te fijas? hay un libro de ay de una amiga nuestra muy buena eh, de las cartas de los mineros del norte de Chile Ah, y la Tania Vilés. Tania, Tania, exactamente una, muy bonito, Es una especie de máster que tiene el libro y es estupendo Claro, se fue a Iquique, a los archivos de Iquique mm -hmm. Eso hay que empezar a hacer, empezar a perder el al archivo ¿no? eh, Acercarse a la letra eh, y empezar a hacer más eh, eh, eh, filología, paleografía, edición crítica, y, y largarse, lanzarse ahí, como se lleva haciendo tanto tiempo aquí en Europa, aquí en Europa, todos nuestros colegas. Eh, hispanistas o romanistas vienen haciendo esto y con cosas, imagínense, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, hay gente que se especializa, hay grupos, universidades que se especializan, qué sé yo, siglo XV, en la Universidad de Sevilla, Universidad de Salamanca, siglo XIII, y se van por los archivos ahí buscando. Mira, acá Mercedes te pregunta, profesor, ¿cuál es su visión sobre el abordaje de la literatura, ¿Como fuente documental? Eh, bueno, ahí soy, eh, digamos que eh, eh, también es problemático, ¿no? La literatura misma como fuente es bastante problemática, eso, eso se hacía hace tiempo también en lexicografía, ¿no? Los diccionarios se hacían a partir de fuentes literarias, eso se ha dejado de hacer ya, eh, precisamente por lo mismo quizás, ¿no? Porque son, eh, eh, eh, no es un lenguaje directo, usual, no son fuentes eh, documentales directas, ¿no? Del uso, que representan el uso, sino que más bien eh, fingen el uso de alguna manera, ¿no? También eh, eh, hay mucho estudio sobre de qué manera se finge, eso ha ayudado mucho en el estudio de, histórico también de la sintaxis, por ejemplo, los trabajos de Araceli López, tú seguramente los conoces, sobre mm -hmm. esa literatura, ¿no? El fingimiento de las voces en la literatura, eh, pero es, claramente no es una fuente directa, ¿no? Entonces... Para hacer una lexicografía es mejor fuentes directas, ¿no? Un corpus de fuentes directas, ¿no? Lingüísticas, no metalingüísticas, ¿no? O literarias, ¿no? Por eso no, me parece que también es problemática la literatura en ese, en ese sentido, ¿no? O, o hay que trabajarla de la misma manera que trabajamos los diccionarios, porque a veces puede ser fuente de una información interesante, de hecho, quise yo, el mismo diccionario de la Real Academia Española sigue utilizando la, eh, la fuente literaria, pero, como bien decimos, con muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Mira, Lirian, lexicógrafa de Colombia, está levantando la mano. Lirian, querida, Sí, muy buenas tardes, pues agradezco al profesor José Carlos por esa charla tan motivacional, me parece perfecto además porque pues, nos ha brindado un panorama que nos hace reconocernos también como muy iguales en esa historia de la lexicografía en, en América, acá en Colombia pues ha pasado lo mismo, me pareció muy interesante ese comentario que hizo sobre la figura del lexicógrafo como esos criollos pues también privilegiados, y pues porque me hizo acordar del caso de Rafael Uribe Uribe, de, de, del dicciona el Diccionario diccionario de Galicismos, porque él era liberal y a él le pusieron como muchas trabas, sobre todo en la difusión de su obra. De hecho, Rafael Pombo era el secretario de la Academia Colombiana de la Lengua, le hizo una reseña súper mala porque él era amiguísimo de Cuervo y Cuervo pues era también de una corriente política totalmente contraria al, al general. Entonces, pues, y, y aunque el general, pues, le dedicó su obra a Cuervo y, pues, reconocía, el, digamos, la figura del gran filólogo colombiano, pero hubo como esos choques y, pues, me parece muy interesante y además, pues, porque también lo he leído y, y ese concepto del análisis del discurso lexicográfico me parece, me parece clave. Eh, eh, también, pues, me parece muy importante eso sobre lo que usted llama la atención, sobre la necesidad de los corpus Por ejemplo, en Colombia, pues, obviamente, pues, tenemos solamente los... los el presea, pero el presea que se ha hecho por diferentes ciudades, pues tiene una finalidad sociolingüística muy específica y tal. Pero si hace falta ese gran corpus colombiano, ahora ya se está construyendo. El Instituto Caro y Cuervo lo está haciendo. Claro, tenemos esa ventaja de la fortaleza del Instituto Caro y Cuervo pero que también es una desventaja, porque está todo muy centralizado en la capital. Entonces siempre se deja las regiones como por fuera. Y pues claro, el, el, el cari-cuervo lo está construyendo, pero pues siempre estamos como muy amarrados a eso. Entonces acá acaba mi pregunta. O sea, y también teniendo en cuenta lo que ustedes hablaban al comienzo, ¿por qué solo ahora estamos viendo como ese interés por la reconstrucción de esa historia de la lexicografía de nuestros países... Porque, o sea, como que antes no, no y a pesar de eso, por ejemplo, Colombia tiene una vasta tradición lexicográfica, Perú también lo tiene, Chile también lo tiene, o sea, todos nuestros países cuentan con mucho repertorio lexicográficos, pero ¿por qué estábamos en mora de hacer esa reconstrucción de, de, de esa historia lexicográfica? Eh, porque también estamos, digamos, como en mora de la construcción de esos corpus eh, a, a nivel nacional. Y también, pues, también lo que mencionaba eh, la profesora María en la primera conferencia que, que tuvimos sobre los tesoros lexicográficos, que son también unas fuentes muy importantes y que también hay tan pocos, que ella nos mostraba el, el, el tesoro lexicográfico de Puerto Rico, pero no tenemos el gran tesoro lexicográfico de toda América que vemos que, y sobre todo, pues, que ahora podemos... Eh, por ejemplo, bajar todas estas obras completas de internet y esto, yo apenas estoy incursionando, por eso me gustó muchísimo su, su, su, su, su charla porque he visto ese vacío precisamente en Colombia y estoy haciendo como esa, esa lectura y, y si veo que eso, podemos encontrarnos con las obras completas y todo eso, hay muchísimo material, pero hay poca sistematización de ese material. Y, y, ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué, ¿Por qué estábamos como tan, tan, tan en mora de empezar este, esta reconstrucción histórica de la lexicografía en América en general? Y muchísimas gracias de nuevo, y a Soledad también por organizar este espacio tan rico. Eh, muchas gracias. Eh, sí, son varias preguntas, son bastante interesantes, eh, sobre lo del, bueno, lo del corpus. Yo creo que el, por esta lingüística de variedades, sobre todo esta corriente en Alemania con el profesor Kabate, con Koch, con eh, el profesor Osterreicher, eh, eh, ha dado pie a una nueva época, digamos, de eh, volver a las fuentes. ¿no? Me parece que eh, de ahí viene mucho de este interés por eh, juntar corpus. ¿no? De hecho hay un, un artículo del profesor Kabate de esto corpus multidimensional, que es una palabra que yo me he robado y lo he puesto aquí, eh, pero él habla directamente de eso, ¿no? Y lo propone también cómo hacemos corpus, eh, pero eh, se hace mucho, y, pero sobre todo con, para la sintaxis, ¿no? Y también los, eh, el profesor Osrajeja tuvo varios proyectos de investigación de, de mucho tiempo, que eran bastante largos, que tenían como eh, objetivo central estudiar estas fuentes, eh, pero eso dio paso también a, a, a la edición de corpus, ¿no? Pues, esa sería una razón, diría yo, ¿no? porque ahora estamos tan interesados en los corpos? Y porque nos hemos dado cuenta que los necesitamos, ¿no? ¿No? Es mejor ir a estas fuentes directamente que pasar por fuentes intermedias, ¿no? Como la lexicografía o quizás como la literatura, ¿no? Eh, sobre lo otro de, de la lexicografía, yo creo que en general, en la, esto también me gustaría estudiarlo, hacer, seguir haciendo historiografía, me parece que el estudio del de léxico americano ha ido perdiendo... Eh, reputación, ¿no? Tiene muy mala reputación Porque fue, el, en primer lugar Porque el nivel léxico es El nivel más superficial, ¿no? Entonces ha perdido Muchísimo interés, quizás En, en hace 50 años Es lo primero que se hizo, digamos ¿No? O, o en el siglo XIX Pero después con eh, Con corrientes más actuales eh, De la lingüística Se hacía estudios léxicos, pero No salían, no se salió Nunca de esa idea de diferencialidad o ver las peculiaridades, en qué somos diferentes, qué cosas raras decimos. Entonces me parece que ese estudio se terminó fosilizando, no llegó a ninguna conclusión y habría que renovarlo, ¿no? Entonces me parece que esta lingüística de las variedades, bueno, este estudio que, que, que yo estoy aquí repitiendo, esta forma de estudiar podría reavivar el interés por el estudio del léxico, ¿no? Y me parece que lo, pasa lo mismo con lexicografía, ¿no? Y hay un momento en que, lo dije yo, se fosilizó el hecho de, de eh, elaborar y publicar eh, vocabularios, glosarios, diccionarios de ismos, que ya perdió completamente su interés ante, hasta que vino lo del de, proyecto de Lara y el proyecto de Berna, que fue en los años 70, ¿no? Entonces eso empezó en los años 70 y también otra vez se ha ido eh, apagando el tema, ¿no? Tanto así que ha vuelto a reaparecer esta lexicografía diferencial, como decía al principio, ¿no? Eh, pero me parece que en, el, en los estudios sobre el español de América, tanto el léxico y todavía peor el, la lexicografía, eh, tienen un papel bastante marginal, ¿no? o sea, se, nos centramos mucho en la sintaxis, ¿no? Mucho, mucho en la sintaxis. Lo que está bien, está muy bien, ¿no? Se han descubierto muchas cosas. Eh, pero ya se está dejando fuera el léxico, lexicografía, que, que por eso propongo yo desde mi, desde mi trinchera eh, renovar pues, estos tipos de estudios ¿no? renovar esta perspectiva eh, frente al léxico ¿no? sí. Remozar un poco lo que está estancado ¿verdad? esa visión subsidiaria que tienen los países americanos en cuanto al a léxico Claro, es muy es, es, es, exactamente ¿no? No, no, claro, no, el, no solamente los los hablantes mismos como nosotros, ¿no? Tenemos unas ideas muy marcadas, eh, sino también la investigación sobre el léxico. Aunque bueno, también es eso es, hay mucha gente que hay muchos discípulos de en México de la profesora compañía de la profesora Beatriz Arias que también hacen cosas interesantes, ¿no? Muy modernas. Pero en general el estudio está muy fosilizado digamos, ¿no? Sí, yo quería complementar en relación con lo que comentaba Lirian, que la historiografía en sí también es una disciplina, la historiografía lingüística es una disciplina relativamente nueva en la tradición hispánica. Si tú haces ahí una suerte de genealogía, o sea, este interés por, por hacer una historia de estas herramientas lingüísticas, de estos instrumentos lingüísticos... Eh, por ejemplo, en España son algo así como 25 años, o sea, lo, lo, lo empezó a trabajar Gómez Asensio, Calero Vaquera. Entonces, eh, claro, es, es una, una visión y es un trabajo relativamente nuevo que también llega, eh, eh, llega más bien tarde a Hispanoamérica. Pero es interesante Lirian y, y, y José Carlos porque... Yo me he fijado que este interés por hacer historiografía del saber de la cultura es relativamente nuevo. Yo estoy viendo que se está haciendo, qué sé yo, historiografía de la didáctica, historiografía de la lingüística aplicada, historiografía de la pedagogía, historiografía de qué sé yo, de la, de, de la enseñanza, de la medicina. Hay un vuelco hacia la historiografía en estos tiempos y habría que plantearse críticamente por qué ahora. Y hay un punto que tocaba... Hensch hace años atrás que tenía que ver con por qué no hay buena lexicografía en Hispanoamérica. Bueno, lo, lo decían ellos finales de los 70, principios de los 80, claro, decía, claro, en, en Hispanoamérica quizás haya cosas más importantes que hacer en ese, en ese momento, ¿no? Quizás más importante es estar alfabetizando que estar haciendo lexicografía. ¿Quién sabe si tiene que ver con algo similar, no? Es ahora en que, de alguna manera, tenemos la conciencia, tenemos la noción, y sea una fase absolutamente actual de un proceso estandarizador. Si bien los procesos estandarizadores, por lo general, el hacer historia, inventarse una historia, es una etapa muy inicial del proceso estandarizador, el hacer historiografía quizás tenga que ver con un proceso a posteriori. ¿no? en que uno ya empieza a reflexionar, y vean ustedes que es una reflexión maravillosa, porque tiene mucho de epistemología también, ¿cómo? ¿Cómo se diccionarizó? ¿Cómo se redactaron gramáticas ¿Cómo se redactaron ortografía? ¿Cómo se redactaron...? Sí, es lo que yo decía, de, de, es una historia de la cultura, no es una historia de las ideas. ¿no? La historia lexicográfica es parte de la historia cultural ¿no? de, de Latinoamérica, y de las ideas, que también es parte de la historia cultural. ¿no? Ahora que eh, me perdona, Sol, mencionaste sí. a Hensh, he recordado una parte de la, pregunta, de la última pregunta que no he respondido, sobre los tesoros, eh, y hay un proyecto, bueno, un proyecto que está naciendo, pero esa idea la tenía también Verna, de hacer tesoros, eh, pero hay un proyecto que intenta hacer Panamericano, ¿no? de todos los países latinoamericanos, en España eh, la profesora Corbella lo está proponiendo, y eh, eh, yo estoy participando también ahí, ahí en la parte peruana pero precisamente eso es lo que hay que hacer ¿no? los pero eh, también un, ahora en esta época los tesoros no solamente buscar la palabra y encontrarla, sino también que hay herramientas, tecnologías que nos ayuden a sacarle mayor información a la, a, la, eh, a, a, los, a los corpus ¿no? Al, al corpus de diccionarios ¿no? el tesoro, eso es lo que hay que hacer ¿no? no solamente juntarlos, Hensch también juntó todos los diccionarios ¿eh? En un, hizo un tesoro, pero creo que eran lo que ahora llamaríamos PDF, en un disco, eh, con una editorial muy famosa en España. No me acuerdo, Arco ah, Libros, creo que era. Pero bueno, ese disco ya no se puede leer en ningún ordenador, ¿no? Entonces eso ya no se puede usar. No se podía trabajar tampoco en los textos, pero sí que era un tesoro, ¿no? Sí que había todos los diccionarios de, de Hispanoamérica, estaban ahí. Pero eh, ahora me parece que hay que hacerlo. Eh, con las herramientas con las que contamos ahora, ¿no? Y para eh, darle ese tesoro al, eh, eh, al al investigador, ¿no? Porque el investigador puede encontrar la información que necesita. Pero bueno, ese, a, a eso estamos yendo, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Pero eso tardará de todas maneras, pero eso queremos hacer Maravilloso, José Carlos, maravilloso. Me quedo muy contenta que estés en, en, en estas instancias. Y nada, si les parece, eh, sí, el, el, el, desde la Universidad de La Laguna en Canarias, Dolores Corbella está presentando este proyecto precioso del tesoro lexicográfico hispanoamericano. Así que ojalá que salga y si no sale hay que, hay que apoyar igual eh, el, el, esa empresa. ¿Les parece que quedamos hasta acá? Porque con José Carlos estamos ya son 20 minutos casi A las 12. De noche. estamos cansados apasionados porque esto no, no, nos entretiene mucho pero hay que descansar y madrugar así que si les parece quedamos hasta acá josé carlos un, un, un aplauso enorme por esta <risa> muchas, muchas gracias <risa> clase maravillosa y, y nada nada Sí, y agradecidísima de todos los que están y que vibran con, con estos temas como vibramos nosotros. Así que, querido mío, mira, para la, la grabación. Sí, el que le doy aquí a parar, ¿no? Un botón rojo. Ahí claro. Aquí. Y ya luego, se te, cuando, cuando cerremos, se va a, um, se va a guardar. Vale. Y ahí me lo envías para que luego se edite. Sí, Oye, un abrazo enorme sí. para todos. Vale, Sole, muchas, muchas gracias. Gracias, ¿eh? gracias a ti, querido. Chao, chao. Besos a todos. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.